desde el lugar de los hechos, tal como suceden las cosas, con la propia voz de los actores sociales, La Voz del Sur TV presenta, Sur Noticias, el acontecer de Catamayo, Luja, Ecuador y el mundo, Sur Noticias, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar ya con nosotros en su espacio informativo Sur Noticias. Vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestros compañeros Silvia y también a nuestro compañero Ramiro. Eh, mi estimada Silvia, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal Leonardo? Muy buenas noches. Ramiro, qué gusto saludarles y compartir una nueva semana junto a ustedes y junto a toda la familia de nuestros amigos televidentes de La Voz del Sur. Bienvenidos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana ya que el fin de semana ha sido un poco largo porque hoy también es un día de feriado se pasó por el día de mañana que es 10, el primer grito de la independencia esperamos que todos lo estén celebrando, lo estén disfrutando junto a toda su familia chicos, mucho gusto ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte al iniciar esta semana y pues también a ti Leonardo eh, gracias por estar aquí siempre con este compromiso. Iniciamos esta semana también con mucha expectativa, con mucha fuerza, alegría. Eh, también a Olger, nuestro reportero, y bueno, a todo el equipo de producción de El Informativo Sur Noticias. A ustedes, amigos que nos ven en diferentes partes del mundo, pues eh, son bienvenidos. Vamos a contarles lo que ha sido últimamente, pues acá en nuestra ciudad, en nuestro cantón, a través de nuestro programa. Bienvenidos sean. Muchas gracias compañeros y a todos nuestros eh, amigos quienes ya están compartiendo la transmisión, como siempre, nuestro saludo cordial. En esta ocasión ya lo manifestaba nuestro compañero Ramiro Narváez, estamos empezando esta semana de información y con mucho gusto vamos a dar ya inicio a la misma en el ámbito local. Y bueno, vamos a saludar a la gente también que está compartiendo ya en nuestra ciudad de Catamayo, en la parroquia de el Tambo está de festividades y bueno, estuvimos este fin de semana haciendo también la cobertura correspondiente y vamos con el detalle. El señor Ángel Llanza del sector Pucará, un productor de tilapia, entre otros productos, se refirió a la séptima expoferia organizada por el GAD del Tambo. En sus 64 años de parroquialización, además hizo un llamado a las autoridades que se, que se les apoye a quienes tienen su emprendimiento y poder fortalecer el crecimiento económico de la zona. Escuchemos. Nos encontramos con don Llanza, él es un productor muy conocido acá en este sector y el día de hoy también está participando de esta gran feria. Coméntenos cómo ha visto el desarrollo y también la presencia de la ciudadanía a esta feria con motivo de conmemorar un año más de la parroquia. Bien, muchas gracias por la entrevista. Yo soy del barrio Pucará. Pues bien, eh, tocante a la producción, muy buena. Eh, veo los compañeros que han sacado de todo un poco, ¿no? Y de lo mejor, ¿verdad? Yo, viniendo del barrio Pucará, he traído los productos. Una cantidad, eh, creo que sobrepasan unos 50 productos, ¿no? Todos ellos se cultivan en el barrio Pucará. Entre, ¿Entre ellos cuál sería Entre ellos estamos con la trucha, la tilapia, el quesillo. Tenemos eh, lo que es cítricos... Eh, eh, tenemos este, también naranjilla, granadilla, miel de abeja y brejo entre otros, ¿no? Y todos ellos se dan en el barrio Pucará de manera especial que en la parte alta no se utiliza mucho el químico. Eso es lo bueno para los que quienes consumen los productos, ¿no? Y pues... Eh, de los restos pues agradeciendo mucho a quienes han organizado la feria agrícola que de una manera o de otra se necesita de entusiasmo y a través de ello de mucho esfuerzo se salen las cosas. ¿no? El apoyo de las diferentes autoridades, tanto del presidente de la parroquia como a nivel de gobernación, a nivel de también lo que es prefectura, ¿cómo está el apoyo? Pues bien, de la Junta Parroquial, bueno, de todas formas, en parte sí nos ha ayudado... ...pero casi, se puede decir poco, ¿no? O más bien dicho, casi nada, ¿no? De los restos de nuevas autoridades de tocante del, prefe del prefecto... ...pues nos está llegando con un sistema de riego... ...que va a ser en cooperación con la sociedad... ...y de lo que es de gobernación... O de jefatura de política del Tambo, de Catamayo, perdón, pues o de tenencia política del Tambo, todavía como ellos están de recién, me han hecho una visita, de eso soy muy agradecido y esperemos tener mucho apoyo de ellos. Es decirle a la ciudadanía del Tambo y de la provincia para que también eh, consuman eh, los productos 100% orgánicos, ¿no? Sí, así es. De mi parte, invitarlos a que nos apoyen porque nosotros somos unos productores que se puede decir en mayores cantidades, cantidades grandes, ¿no? Nosotros producimos la trucha, en que estamos más dedicados un 50%, se diría, ¿no? Y la ganadería, pues. Pero en el tema de trucha, sí, yo rogaría al público que me escucha o que me ve... Que me ayude a consumir, estamos en una producción que se dice en grande y tengo producto para bastante que se dice, entonces mi rogado especial que nos ayudan, consumamos un pez que es cultivado en aguas muy sanas. Y muy higiénicamente, con todos los estándares de calidad, pues eh, eso sería mi invitación. Y pues también a la vez invitarles a las autoridades, especialmente las de turismo, pues que nos echen una manito. Porque de todas formas, como la cascada es un poco las que ves el acceso un poco más difícil, parece que nos tienen en el abandono. Entonces, sí, sería un llamado especial que le vean la manera de ayudarnos de alguna manera o de otra, pero que nos ayuden. Eh, porque la cascada, el acceso, si es por el esfuerzo de nosotros, está accesible. Y si no fuera por nosotros, no hubiera acceso. Entonces, pienso yo que de alguna manera o de otra... Tienen que ayudarnos, no, no hay una sola cascada en el tambo, hay varias y a todos deben ayudarnos por, por igualdad, no solo a una ni dos, debe ser equitativos para todos. Eso sería mi llamado. La vía también está en malos estados porque el que tiene carrito 4x4 avanza a subir para arriba, el que no, pues se queda porque el camino está muy malito y. Siendo una cascada que es visitada por muchos turistas y que nos tengan así, en esa manera, no es el daño para mí, sino es el daño para el turista, quien quiere conocer, quiere hacer campis o quiere conocer lo que brinda el tambo, pero no lo puede, muchos de ellos, porque la vía está en mal estado. Seguimos con más de la información. Muchas gracias, amigos y amigas quienes están con nosotros. Compartiendo de la información en su entrega Sur Noticias, continuamos con más de la información junto a Silvia Rodríguez. Dialogamos con el ingeniero Diego Armijos, agricultor del barrio La Era. Sugiere qué deberían hacer las autoridades para apoyar la agricultura, ya que en la parroquia de El Tambo se está cultivando una gran variedad de hierbas aromáticas para la elaboración de horchatas y a su vez son comercializadas a nivel nacional y también de manera internacional. Veamos la nota. Bien, nos encontramos con el Ingeniero Diego Armijos, un morador y también un emprendedor acá en este bello sector como es el Tambo. Hoy está cumpliendo 64 años, Ingeniero, su hermosa parroquia. Y también se está celebrando con una feria muy bonita acá en este sector. Y coméntenos, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de esta actividad? Bueno, gracias por el espacio. Es realmente 64 años de parroquialización es sumamente importante, ¿no?, que todos los agricultores de todos los barrios vengan, participen y demuestren lo que el tambo produce para no solo Catamayo, Loja, a nivel nacional incluso internacional, ya que de aquí se está proveiendo, por ejemplo, de plantas aromáticas que las consumen las empresas de Loja, Ile, la Sureñita, la Tixanita, y estas a la vez se van a otros países a nivel internacional. Eso nos llena de mucho orgullo que el tambo sea la despensa del de, de Ecuador y hablemos ahora de países internacionales. ¿Cómo se está trabajando con la parte de producción de, de estas plantas aromáticas con los habitantes de acá del sector? Sí, es, eso es muy importante ya que es un proceso distinto, es un proceso netamente orgánico, es un proceso que permite cuidar el suelo, cuidar tu salud, cuidar a, a los consumidores y al final generar una conciencia a nivel nacional de que sí es posible generar una producción orgánica sana ya que eso nos permite tener salud, bienestar y más que todo dejar una, un tema productivo sano para nuestras generaciones. ¿Cómo ha visto usted en, en estos tiempos el apoyo de las diferentes autoridades, tanto del gobierno provincial, del gobierno local, para el, el beneficio en sí de la población? Sí, ese es muy importante yo sé que estamos en unos temas difíciles, pero sí la importancia de, que por ejemplo, la prefectura el tema de productivo se enfoque en ir mejorando, en ir eh, dando capacitaciones a la gente yo sé que las autoridades a veces eh, tienen muchos temas, pero no, no, no han cumplido en su totalidad eso es un llamado a que, que se unan, que podamos tener eh, un tema Netamente de, de, de una mancomunidad de autoridades, parroquial, cantonal, provincial, a nivel de ministerios, para que nos puedan permitir generar una producción distinta para nuestros agricultores. Usted como ciudadano y también como ex autoridad El Tambo, ¿qué decirles a la ciudadanía y a las autoridades? Simplemente a seguir soñando que se puede hacer una, una parroquia distinta, que se puede hacer una administración distinta, siempre y cuando existan la, las autoridades con esa convicción de, de, de, de generar progreso para, para todos. El progreso no es solo para un sector, el progreso debe ser para todos los sectores, tanto rural, eh, tanto urbano y para los sectores que más los necesitan como son nuestros agricultores. Hoy la parroquia El Tambo está celebrando un año más de vida política. ¿Qué decirle a la ciudadanía y, y un viva también para la hermosa parroquia El Tambo productiva? Sí, siempre contentos con, con esa iniciativa de que El Tambo es... Una de las mejores parroquias, digo, a nivel de, de, de provincia, de país, porque su gente se dedica netamente al tema productivo, su gente se dedica netamente a la producción, a pesar de que hay problemas en el, en, en, en el tema de la comercialización, pero siempre estamos presentes. Y para ello estamos trabajando y siempre impulsados en tener unos días mejores para nuestras generaciones. Ese es el compromiso que tenemos todos los tambienses. Yo he visto generación tras generación en que nuestros abuelos han dicho... Quiero un futuro mejor y nosotros queremos un futuro mejor para nuestras generaciones, a tomarnos en cuenta y siempre como tambo y más que todo como catamayo, siempre a impulsar y a desarrollar a este querido sector como es el sector rural. Vive el tambo. Y que vive el tambo toda la vida, 64 años y próximos a, a seguir cumpliendo años más y mejorando nuestras condiciones de vida. Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias, amigos y amigas de la sintonía de eh, Sur Noticias. Estamos con nuestro compañero Ramiro Narváez para continuar con más del desarrollo. Así es, y en este mismo orden les contamos que el ingeniero Alberto Cruz, teniente político de la parroquia El Tambo, nos habla sobre el trabajo coordinado que lleva adelante con las diferentes autoridades en bien de la seguridad de los moradores. Cruz hizo un llamado a sus coterráneos a seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y llevar con prudencia las diferentes actividades con motivo de sus fiestas. Más en la siguiente nota. Nos encontramos en la parroquia del Tambo. Hoy estamos compartiendo de la feria que se ha organizado por los 64 años de parroquialización. Ingeniero Alberto Cruz, usted como teniente político de acá, de la parroquia, coméntenos, ¿cómo se ha venido trabajando en referente a la seguridad y coordinación para estos eventos que se está viviendo acá en la parroquia? Ah, muy, muy amable, gracias por la entrevista, mi estimado periodista. Eh, estamos dentro de todo lo que es la normalidad. Eh, se ha venido viviendo conjuntamente en coordinación con todas las instituciones que son del Estado. Eh, eh, Policía Nacional, dando gracias también al Gar Parroquial, eh, nosotros como tenencia política en la verificación de que se desarrolle muy bien este, este tipo de evento. Ustedes saben que estamos un tema, tema de pandemia, viendo por la bioseguridad y más que todo también, pues iniciando también lo que es la reactivación productiva de nuestros sectores para poder, eh, para poder despegar a futuro, pues con... Con todo lo que nos, nos viene a futuro, pues, este, eh, todo está dentro de la normalidad, pues, y, y como usted puede ver, está muy bonito, muy hermoso, pues, este, y también invitándole a al personal pues, que nos está viendo por los diferentes medios de comunicación para pues, que se pueda acercar y pueda degustar de todo lo que ofrece este, nuestra parroquia pues, para los alimentos, pues, para la ciudadanía, pues, y, y puedan degustar y puedan aprovechar de, de todo lo que se produce. ¿no? Y, y en el tema de la alimentación, pues ustedes saben como, como periodistas de que la parte del sector rural, la parte agropecuaria no ha parado ha seguido trabajando pues y, y la alimentación siempre ha estado eh, a disposición de las ciudades para que el pueblo se pueda alimentar. Usted, oriundo de acá, este bello rincón de la patria como es el tambo y ahora en sus fiestas, ¿qué decirle a, a sus coterráneos en esas festividades? Bueno, este, en tema de festividades, este, eh, como dicen, la, llevar la fiesta en paz este, dentro de los límites, no, no ingerir bebidas alcohólicas, pues, este, aprovechar y todo lo que es nuestros productos que, que generamos dentro de nuestra parroquia, eh, consumir lo que es lo nuestro para reactivar eh, eh, la parte productiva, como lo había dicho antes, es... Eh, ...es este, echarnos una mano... Pues, ...todos los productos que nosotros generamos... ...sean pues, este, consumidos a nivel, a nivel de todas las ciudades... ¿no? ...para podernos, un, podernos reactivar... ...y poder nosotros también... Este, ...seguir produciendo los alimentos... ...que ustedes requieren en las ciudades. El Tambo está celebrando un aniversario más... ...hay que hacer la invitación también... ...a las diferentes autoridades... ...a seguir trabajando para el desarrollo del, del mismo, ¿no? Efectivamente... Como ustedes saben, mi estimado periodista, pues eh, eh, todo es cuestión de arrimar el hombro, ¿no? Eh, es de hacer colecciones. Eh, es un tiempo bastante complicado, pues por el tema de, de, de crisis, de salud, crisis económica, pero hay que arrimar el hombro. Si pues, ustedes saben, aunque unos aportemos más, otros aportemos menos, hay que sumar. Hay que sumar para el beneficio de todos. Y ustedes saben que que entre lo que más sumemos es, es bien para todos ¿no? y poder sacarle beneficio a todos y la única forma de poder salir adelante es este, tomándonos de la mano todos para, para poder salir adelante, este, cabe el término reiterativo. Vamos a darle un viva al tambo, está celebrando un año más de vida y por ende pues están la gente muy contenta, estamos contentos también quienes hemos venido a visitarles, así que vamos a dar un viva al tambo. Viva el tambo y consumamos lo nuestro, consumemos lo que se produce en, en nuestra querida parroquia. Eh, como usted lo podrá haber visto, pues es, es un deleite de, de, de productos que hay aquí en esta feria. Eh, consumamos lo que es nuestro, visítenos para, para que consuman nuestras tilapias, nuestros productos, nuestras eh, comidas típicas que, que se realizan aquí pues, y, y de paso también nos, a, nos ayudan a... ...a salir adelante pues, nuestra parte rural que muchas de las veces eh, se ha quedado un poco abandonada Seguimos con más de la información. Gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas... ...quienes comparten este espacio informativo de lunes a viernes a partir de la hora 19.7 de la noche. Estamos con la información de nuestra ciudad, de nuestra provincia y el país. En esta ocasión estamos compartiendo la información en el ámbito de nuestra ciudad de Catamayo, que este 8 de agosto se desarrolló la séptima Expoferia Agrícola, Pecuaria, Industrial, Artesanal, Gastronómica, Cultural y Turística en la Escuela Pío Cueva Samaniego de la Parroquia El Tambo. Ahí dialogamos con el presidente del GAD Parroquial, el ingeniero José Salinas, expresó su saludo al pueblo tambense por conmemorar un año más de vida política. A su vez, resaltó la invitación para la sesión solemne, también la tarde deportiva y la noche de fuegos artificiales. Salinas convocó a todas las autoridades a trabajar en unión para mejorar el desarrollo y también la parte productiva y la parte turística. Vamos de inmediato con la información. Estamos con el, el ingeniero José Salinas, presidente de la parroquia El Tambo. Hoy, ingeniero, se está desarrollando una bonita feria. Eh, con motivo de conmemorar un aniversario más de la vida política de este importante sector productivo eh, Conocido a nivel de nuestra provincia y el país ¿Qué decirle a la ciudadanía en esta gran feria? Bueno, pues eh, primeramente muchísimas gracias por la invitación eh, Quisiera llegar primeramente con un saludo cordial a nuestro querido Cantón Catamayo Especial a nuestra querida Parroquia El Tambo Es verdad, al conmemorarse los 64 años de vida parroquial Estamos realizando un poco de actividades, como es la elección de la reina, hoy día, domingo 8 de agosto, la gran feria artesanal, gastronómica, cultural, agropecuaria, con el motivo de incentivar la producción agropecuaria. Decimos que la parroquia El Tambo es la despensa agrícola de la región sur del país y su principal actividad económica es la producción agropecuaria. En vista de esto, nos hemos eh, realizado esta actividad con el, para realtecer las actividades agropecuarias que se realizan en nuestra parroquia. Tenemos mucha producción a, a, agrícola, pecuaria, muchos este, emprendimientos, eh, gran variabilidad de, de platos típicos, eh, ...la crianza de animales eh, menores como gallinas, cuyes, pavos, etc. Entonces tenemos una gran variabilidad de productos. Quisiera aprovechar también para invitar eh, eh, para el 10 de agosto... ...se va a estar realizando la sesión solemne a partir de las 10 de la mañana... Luego de eso tenemos un encuentro deportivo de indoor, uno de bowling, en la noche tenemos un artista invitado y la noche de luces. Esto vamos a estarlo manejando, vamos a realizarlo en el parque central y vamos a estar manejando lo que es la conglomeración de, de personas también, ¿no? Porque por las medidas del COE no podemos dar, dar cabida a, a todo mundo, pero sí queremos invitarlos a que nos sigan por las redes sociales. Eh, ...para agradecer eh, en sus festividades de 64 años de vida política del tam eh, ¿Qué decirle a la ciudadanía para que eh, siga trabajando en el desarrollo eh, productivo, agrícola... ...que tiene este bello rincón de la patria y también, lógicamente, la invitación a las diferentes autoridades... ...de nuestra provincia y del país para que sigan apoyando a la productividad, ¿no? Sí, llegar con un cordial saludo, como le decía, a la comunidad... Eh, para realtecer los 64 años de vida política que tiene nuestra, nuestra parroquia, eh, sumar esfuerzos, es verdad, ¿no? Podría comentarte muchas cosas, muchas actividades que estamos realizando, pero sí la idea principal es esa, unir esfuerzos entre todas las instituciones, tanto públicas, asociaciones, tenemos la cooperación internacional, el gas parroquial, el gas municipal, la prefectura, el Ministerio de Agricultura, poder entre todos formar un proyecto pero que impulse el progreso y desarrollo de nuestra parroquia. Y eso estamos trabajando, tenemos un vivero allá en el sector de la era y ahí queremos hacer como una quinta, una finca experimental donde podamos emprender el desarrollo productivo de nuestra parroquia. Quisiera terminar eh, agradeciendo a todas las personas que me han acompañado de, de una u otra manera, a todas las personas que también nos han colaborado, a las autoridades que se han hecho presentes también, tanto de la prefectura como del municipio de, de Catamayo, y seguirles invitando a que vengan y, y nos sigan acompañando. ...para poder eh, concretar las ideas y proyectos que tenemos en beneficio de toda la comunidad. ¿También se ha realizado algún tipo de, de motivación en esta feria? Coméntenos un poquito rápidamente. Sí, sí, hemos pedido muchos incentivos, ¿no? Tanto al municipio de Catamayo, a la prefectura de Loja, me han donado kits alimenticios kits de, de abonos orgánicos, eh, tengo una bonita amistad también con los de las empresas de agroquímicos, se han hecho por, eh, presentes, AgroSal, o Farmagro, uh, Afecora, etc., muchas empresas más eh, que agradezco también, y estos incentivos, estos kits, van a ser entregados a todos los participantes y a los que han ganado los diferentes concursos, para de una u otra manera incentivar la participación de la comunidad y, y como tú lo pudiste ver, eh, tuvimos muy buena acogida y por eso yo agradezco y felicito a la noble, querida Parroquia el Tambo por haber contribuido a esto. ¡Que vive el Tambo! ¡Y que vive el Tambo, compañeros! La hermosa Parroquia del Tambo está de festividades el día de mañana, la sesión solemne conmemorativa en sus 64 años. Vamos a continuar con más de la información Junto a nuestra compañera Silvia, aquí tenemos más detalles. El representante de la Prefectura de Loja, el ingeniero Rafael Dávila, expresó su saludo ferviente al pueblo tambense en sus festividades y manifestó que la Prefectura siempre ha estado trabajando en el sistema vial y productivo en los diferentes barrios y comunidades de la parroquia del Tambo. Además, invitó a seguir trabajando en los diferentes proyectos que se están firmando con el gas parroquial. Veamos más detalles en la siguiente nota. Nos encontramos con el ingeniero Rafael Dávila Ewes, prefecto de nuestra provincia de Loja. Señor prefecto, coméntenos el día de hoy usted ha asistido a esta bonita feria productiva del Tambo. ¿Qué decirle a la ciudadanía de la provincia de Loja en especial? Bueno, la verdad es que El Tambo es un ejemplo de producción, es un emporio de producción que tiene aquí la provincia de Loja, que tiene el Cantón Catamayo. Yo me siento orgulloso de ver el esfuerzo, eh, el trabajo, la dedicación de los agricultores, de los ganaderos de la parroquia del Tambo, que con su trabajo, su sacrificio, aportan al progreso de la provincia de Loja. Y para mí es grato estar este día acompañando. En esta feria agrícola, ganadera, en que hemos podido participar, compartir con su gente, con su pueblo, con sus productores, con motivo de estar celebrando este nuevo aniversario de parroquialización. El TAMBO siempre será, eh, yo digo, un referente de la actividad productiva en este sector de la patria. ¿Cómo se viene trabajando? En, la, en, la, en, la, ...en lo que se refiere a, al apoyo, ¿no?, de mantenimiento vial, en la productividad... ...¿cómo se viene trabajando, señor prefecto? Bueno, miren, aquí hemos hecho la obra más grande que ha hecho la prefectura de Loja... ...aquí hicimos una obra que, que por décadas, el otro día un señor me decía... ...durante 80 años anhelaban tener esta vía que no solamente une con Catamayo... ...sino que de aquí del Tambo une hacia la Era, la Merced, la Capilla... En malacatos esto que nosotros le hemos denominado la vía intervalles eh, una vía usted recuerda hace pocos años esto era un chaquiñán prácticamente una vía en pésimas condiciones hoy el tamo tiene una vía asfaltada de buena calidad para unirse tanto con el catamayo como con malacatos y nuestra maquinaria está todos los años haciendo mantenimiento vial del resto de vías rurales de aquí de la parroquia Ahora mismo estamos ya en la de Olmedo y de ahí pasamos a la parroquia del Tambo. Hemos hecho mantenimiento a las parroquias de Zambi, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y pasamos ya al Tambo en pocos días más, hacer el mantenimiento vial que hacemos todos los años. Pero acá en el Tambo también hemos hecho un gran esfuerzo y con mucho cariño importantes inversiones en materia de riego, porque siendo una, una zona de gran producción agrícola no hay mejor manera de ayudar al agricultor que dotarle de un sistema de riego que le permita regar regar sus tierras durante todo el año. Aquí hemos invertido importantes recursos en el sistema de riego La Era, en el sistema de riego Verdún, que lo hemos list, quedado, dejado listo para una tecnificación parcelaria. Está el, todo el sistema está modernizado, está presurizado, el sistema de riego Verdún. Vamos a intervenir también en el sistema de riego Pucará, aquí en, en el sector del Tambo, de modo que nuestra presencia en materia de riego acá en el Tambo ha sido permanente y seguirá siendo permanente, junto a los agricultores, junto a los ganaderos del Tambo, que sienten como han sentido siempre y seguirán sintiendo el apoyo, la compañía de la Prefectura de que ¡Viva el Tambo! ¡Que viva el Tambo y que viva sus fiestas y su gente! Gracias amigos, estamos de vuelta ya en el cierre del programa el día de hoy en esta entrega informativa, siempre nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, pero antes de ello también queremos eh, extender nuestro saludo a esta hermosa parroquia del Cantón Catamayo. Compañeros. Bueno, eh, yo creo que sintiéndonos eh, parte también de esta gente, de esta comunidad, de nuestros vecinos, de la parroquia del Tamo, por donde también hemos caminado, hemos eh, hecho amigos. Yo creo que también nos unimos a estos 64 años que no han pasado en vano, Silvia, no 64 años de vida política, y pues ahí está no la, la, el motor mismo también de, de Catamayo. Pues ahí es, como ya lo mencionaron, un lugar muy, pero muy rico en el asunto de, de la producción, los temas agrícolas, ganadero y su misma gente. Pues yo creo que es un momento importante de reconocer el trabajo, la labor ardua que ellos realizan, y por supuesto, ahí estaba también la petición de los moradores. Eh, si bien es cierto, el perfecto ha dicho pues, que han hecho importantes obras no en el asunto de riego, pero seguramente hay otras situaciones que faltan y necesitan eh, ser tomados en cuenta y apoyados nuestra comunidad del TAM. En todo caso, pues muchas felicidades ¿no? y que disfruten de estas fiestas. Mi saludo cordial a todos los tambenses. Un abrazo enorme, esperando que este año sea de mucha producción, sobre todo porque sin duda el, la parroquia del Tambo es la mayor productora de productos agrícolas, valga la redundancia, de tomate, de guineo, de maíz, no solo a nivel de catamayo, sino también a nivel de toda la provincia y del Ecuador. Esperemos que esta ayuda que están brindando las autoridades, el apoyo que dan, que sea para producir más, pero no solo a nivel de, de, de la provincia, sino también del país, y por qué no decirlo, para poderlo exportar también a otros países. Bueno, y qué más que Leonardo, que estuvo justamente haciendo cubriendo esta nota, pues ahí lo vimos, muy emocionado también. Y de hecho, pues, eh, la, la presencia de, de los agricultores, de los productores y, eh, no sé, Leonardo, de tu experiencia que tuviste, ¿no? Con la exhibición de, de todo lo que producen ellos mismos, pues, ahí en este en esta feria que han organizado. Así es, eh, compañeros. Bueno, eh, siempre es, es motivante, ¿no? Ver el, el esfuerzo, el trabajo plasmado a través de los diferentes productos que, que se observan en esas exposiciones, en estas ferias, que también comentaba el, el presidente de, del GAT Parroquial, de que se está haciendo todos los fines de semana una, una feria de, de productos, especialmente uh -huh. eh, lo que se refiere a la parte agrícola. En todo caso, eh, pues ahí estuvieron presentes eh, los diferentes barrios de, de este importante sector, como es el Tambo, eh, estuvo Catamaitos, San Miguel, Juanes, La Extensa, Patacorral, Guayco Alto, Guayco Bajo, Chau, eh, también lo que es la Capilla, la Era, San Antonio, eh, la Merced Alta, eh, Las Aradas, bueno San Bernabé, Sobrinos Pamba, Las Achiras, San Agustín, la Merced eh, Baja, de igual manera, bueno as, eh, todos los sectores que comprenden eh, pues dentro de la parroquia estuvieron participando eh, importante eh, lo que se refiere también a la extensa a barrio de Indiucho, Toda todo esta, esta, esta franja, si se podría decir, es productiva. Eh, eh, como va eh, variando el clima, va variando también la, las diferentes especies en lo que se refiere al cultivo. Eh, escuchábamos también a, a un productor, eh, a el ingeniero Diego Armijos, que en la parte de la era están cultivando lo que es hierbas aromáticas, Incluso uh -huh. ya se está vendiendo en gran cantidad, se está entregando a, a, a diferentes empresas uh -huh. y que este producto ya está saliendo al mercado nacional e internacional a través, lógicamente, de, del trabajo que hacen estas empresas. Pero más allá, la materia prima sale de este lugar, del de tambo especialmente. En todo caso, ahí está un referente para nuestro, nuestra provincia eh, en la parte productiva. Ya lo decía Silvia, eh, esperando de que también las autoridades trabajen un poco más, se esfuercen un poco más, gestionen, porque no la autoridad no es solo de sentarse a esperar que le, le envíe el gobierno nacional o el gobierno local eh, los recursos, sino gestionar, salir a los ministerios, y pedir que se les ayude de una u otra manera. Lo escuchábamos también al señor Ángel, eh, también que de Pucará, que decía que en la Sí, exactamente, gracias compañero por el apellido. Y bueno, Don Ángel pues manifestaba de que no hay el, el apoyo respectivo para la promoción turística, especialmente en su sector. Ahí hay una hermosa cascada justamente que lleva el, el nombre de este lugar, pero que lamentablemente pues eh, por parte de las autoridades, por parte del Ministerio de Turismo no hay ese aporte económico de ninguna manera ni tampoco de, de, de, de las autoridades locales, más bien ellos con sus propios recursos han abierto un camino para que la gente que vaya a visitar pueda ir de igual manera a disfrutar de, de, de este espacio natural. En todo uh -huh. caso, ahí hay un trabajo para todas las autoridades que deben unirse para poder salir adelante en la parte productiva, en la parte turística, en la parte cultural, que es importante en nuestra zona. Claro, el Leonardo, y efectivamente el día de mañana en la sesión solemne, ojalá se, se aproveche este espacio para eso, ¿no? Para concretar eh, apoyos, para pedir y, y bueno, solicitar directamente las autoridades eh, esta necesidad o las necesidades que tiene la parroquia a fin de que puedan ser atendidas. Y no solamente sea una ocasión para eh, bueno, para el disfrute, para el goce, y, y, y no, pues ya necesitamos es que también pues se eh, se, se apoye, se hagan eh, convenios, se hagan pues compromisos, pero que se vayan a, justamente a cumplir, a hacerse realidad por el bien de la comunidad. Así es, compañeros. Bueno, no nos queda más que pues invitarles para el día de mañana, si Dios así lo permite, nos han, habían hecho la, la invitación también para estar presentes en lo que se refiere pues a, a este acto importante como es la sesión solemne conmemorativa de los 64 años. De vida política de la hermosa parroquia El Tambo. El día de mañana ahí estaremos. Estaremos, ojalá Dios quiera, pues eh, tratando de dialogar con las eh, diferentes autoridades que estarán presentes y también, lógicamente, eh, pues preguntándoles cuál es el compromiso, eh, a qué eh, proyectos se están enfocando y cuál es eh, en realidad, pues el, el, el beneficio, el, quién se beneficia en todo caso que es el agricultor, el productor, el emprendedor y todos quienes conforman este hermoso rincón de la patria como es el tambo. Conocida, por cierto, como la despensa agrícola del sur del Ecuador. Así que un saludo muy cordial para todos. Merecido nombre. ¿Perdón? Merecido nombre. Perfecto. Bueno, ahí está, para que ustedes vean, muy atenta nuestra compañera. Y bueno, este eslogan este que, que les decía hace algún tiempo atrás... Se le, se, le, se le puso a este, a este rincón hermoso del tambo, porque realmente en nuestro cantón y en la provincia es el único que tiene esta cantidad de, de, de producción. Ya lo, lo manifestaba Ramiro, sí. eh, en la parte ganadera, eh, lo que se refiere también a, a aves, hay cualquier cantidad de, de aves, la naturaleza, la producción agrícola, todo esto es de verdad. Y usted se va al tambo, Usted puede disfrutar de los diferentes lugares turísticos. Hay unas hermosas cascadas que, lógicamente, ya lo habíamos recalcado hace nada más que unos minutos, pues eh, lamentablemente no hay el apoyo por parte de las diferentes autoridades y por ende pues eh, hay que caminar por pidiendo incluso permiso por, por las fincas para poder mm -hmm. llegar a, hasta esos lugares porque aún todavía no hay un trabajo eh, estructurado, técnico, que facilite pues, a quienes visitan estos lugares. En todo caso, vamos a despedir, a cerrar ese espacio, compañeros. Pues sin más, agradeciéndoles, sí, Silvia, gracias Silvia por, <risa> por, por habernos acompañado. <risa> Sabemos que ya mañana, si Dios permite, ya estarás por acá, y cerca, en nuestra ciudad. Así que, pues bueno, también estamos esperando esa llegada de Silvia y con cuántas novedades por acá. <risa> gracias, por supuesto, Silvia. por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, Ramiro. Gracias, Leonardo. Amigos televidentes, el día de mañana acompáñenos en la transmisión de este noticiero. Vamos a tener mucha más información importante, como ya lo comentó Leonardo, acerca de la sesión solemne que se va a dar por los 64 años de cantón de, del barrio la del, de la localización del Tambo. Muchas gracias, Ramiro. Entonces los invitamos para que nos acompañen y muchísima más información de los distintos acontecimientos que se dan en nuestro cantón. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Mañana se va, Leonardo, a probar el rico guarapo allá en la parroquia del Por cierto, que compañeros, les voy a tratar de, de ver si les puedo traer algo para que prueben ustedes también, no se preocupen. Una feliz noche a todos. Muchas Cuídense gracias. Mucho. Feliz, feliz noche. De que descansen. Hasta mañana. La Voz del Sur TV presentó Sur Noticias. El acontecer de Catamayo, Luja, Ecuador y el Mundo. Sur Noticias.